Hola, mis Curlis, bienvenidos a vuestro canal de Curly Mangue. Yo soy Carmen Mangue y hoy vamos a hablar de la manteca de karité pura, sin refinar, sin aditivos, sin colorantes. De acuerdo, una manteca de karité que viene de Ghana directamente. Así que si queréis saber más sobre este producto milenario, maravilloso del continente africano, viendo este vídeo. Hola mis curlis, princesas y reinas. Mira, hoy eh, vamos a hablar de la meta de carité, que ya lo hemos dicho. Sí, ya sé, la flor, la flor que llevo aquí, eh, ya sé que la flor de semilla creo que ya ha terminado, pero yo quería hacer un homenaje a los llanos y, y al sur, porque yo estuve en el sur y me encantó, me lo pasó fenomenal, con mis pescaditos, eh, gambitas, o sea, fue bárbaro, bárbaro. Esa gente sabe cómo cuidarse y mimarse. O sea, son, pf, madre mía, la, la joya de España. <risa> bueno, y ahora seguimos con nuestro... Nuestro video de manteca de karité, mira, os la voy a enseñar cómo es, a ver si lo puedes ver así. Ah, mira, perfecto, estupendo. ¿Veis? Esta es la textura de la manteca de karité. Eh, sin refinar, simplemente trabajar, es decir, ¿cómo? Pues os voy a explicar un poquito, la manteca de karité ya sabéis que es una sevilla, parecía lo que es a, a la avellana, pero es mucho más larga, ¿ok? Es mucho más larga. Entonces, lo que se hace es extrae, se extrae, extrae esta almendra, de, esta almendra se chafa, que es parecida a la almendra que comemos, cruda, se chafa y una vez que se ha chafado, entonces lo que queda es este, este, esta masa, ¿lo veis? Os voy a coger un trocito para que lo veáis lo pura que es. Voy a coger así, ¿veis? Que lo podéis ver así. Es fantástico. Entonces, eh, las propiedades de este, de este maravilloso producto, es que es una pasada. Propiedades, mira, os, eh, la, la materia te sirve tanto, hidratación, ¿vale? Ayuda a hidratar vuestro cabello, vuestro cuerpo, vuestros labios. Eh, es antiséptico. Eh, ayuda, por ejemplo, si tenéis los pies muy deshidratados o agrietados también, os sirve. Si tenéis unas zonas, de, por ejemplo, del cuerpo, que tenéis piel de naranja, esta que está como rugosa, y pues también en esta zona veis os podéis echar manteca de karité, fenomenal. En las rodillas os podéis echar manteca de karité, en el culete os podéis echar manteca de karité, porque lo que va a hacer es hidratar todas esas zonas que suelen estar muy secas. La manteca de karité es excelente, excelente para proteger la piel del calor y, de la, por ejemplo, las quemaduras. Si te quemas, pucharte un poquito de manteca de karité. De hecho, las mujeres de Ghana protegen la piel de sus hijos echándoles manteca de karité desde, desde muy pequeños los bebés. Y yo se lo he comprobado. Están en, en Guinea Ecuatorial, en Malau, que de verdad que yo me, es lo único que yo me echaba para que mi piel no se pudiera quemar. Y luego también ayuda a proteger el pelo, evita también que se queme el pelo, ¿de acuerdo? Que esto también lo comprobé en directo, estando sea, en, en África, porque eh, en Malabo. Eh, hacía bastante calor y yo había siempre, siempre había estado en un sitio frío, entonces mi pelo o sea, al principio se, se quemaba, entonces conseguí manteca de karité y era lo que yo me aplicaba en el pelo y gracias a ello pues me que me protegía mucho el pelo y me creció bastante, ¿de acuerdo? Porque es aparte de que es hidratante, es humectante, no es, el no es como esos, hace que, esos tipos productos que lo que hacen es como eh, freírte la piel, no, este es humectante, de hecho cuando tú te lo pones lo notas, lo notas, ok más propiedades de la manteca de karité eso es fantástico para las personas embarazadas. Si tienes que embarazada, te la puedes aplicar en la tripa, haces así, te la aplicas para que no te salgan estrías, ¿de acuerdo? Porque lo que haces, hidrata esta zona de la piel para que luego no esté, no esté tirante y para que luego te queden esas marcas tan fias que quedan después de, de, de tener a tu, a tu bebé. Ok, más cosas que podéis aplicar. Puedes mezclarla con cualquier mm, aceite que queráis. Eh, ya sea, jojoba, almendra, eh, aceite de, de rosas, eh, aceite de no sé, de, por ejemplo, de aceite de aguacate, podéis mezclar con otros aceites. que queréis que tenga un olor agradable? Porque a lo mejor hay mucha gente que lo que es el olor a, a lo que es almendra cura, que es lo que huele realmente este producto que lo podéis ver, a ver si lo, lo, lo giro así, lo podéis ver, fenomenal, ¿veis? Mira, así que lo veis en esencia, es una pasada, súper hidratante. Pues podéis, podéis incorporarle lo que es el... Pues eh, aceites esenciales, por ejemplo, con olor a lavanda, con olor a rosa, con olor a limón, cosa, olor que os guste, ¿de acuerdo? Lo que yo siempre recomiendo, como es un producto muy es tan natural, lo mejor es si usáis un aceite esencial que también sea natural, ¿de acuerdo? Para que no deteriorar el producto. Ok, ¿qué más os podéis decir de este producto? Que es excelente, excelente. Así que bueno, eh, ya habéis visto. Eh, el color, es una pasada que siempre os digo que es como si fuera un tono marfil, Lo está pensando, pero Carmen, si ahí también una, una, una materia de que es amarilla, efectivamente, hay una materia de que es amarilla, pero porque se ha echado una flor, la raíz de una flor que se llama Ororo, ver, yo lo voy a apuntar porque el nombre se me se me, olvidé, se me pasa, no, no, no lo muy bien, pero yo lo voy a poner, lo voy a preguntar, además hay un post en mi blog Mange, eh, punto org donde podéis encontrar el artículo sobre las dos diferencias de manteca de carité, el amarillo y ese, ¿de acuerdo? En esencia es el mismo, es la manteca de carité pura, lo que pasa que para darle este tono amarillo se le añade esta, ra esta, esta raíz eh, que, le, que, le da, que es como amarilla, que le da esa tonalidad amarilla, pero no deja de ser un producto puro. Y aparte le añade también las propiedades antisépticas y, medi y medicinales, por lo que si tienes una herida o algo, le puedes poner en esa zona, ¿de acuerdo? Este es un producto excelente, es un producto milenario que iban a utilizar las mujeres africanas desde hace miles de siglos. Eh, y puedo decirte que ahora mismo, bueno, lo no han descubierto, ya sabes que están todas partes: en, en lo que sea las cremas para las manos, para, en champús para el cabello. O sea, yo no sé en cuántos frutos más, más la gente está metiendo la mate de karité a saco. Pero que sepas que si encuentras una materia de karité, que no te vendan gato por liebre, ¿de acuerdo? Es decir, la materia de karité no huele absolutamente a ninguno de sus perfumes conocidos. Que, te, que suelen decirte que te ponen ahí lavanda limón, no sé qué. No, la manteca de karité pura huele a almendra cruda, ¿ok? Es como una almendra, es que es así, como si fuera almendra, como piñones, casi olor a piñones, ¿de acuerdo? El eh, paquete de tu con libre. Entonces, si quieres adquirir manteca de karité o estás interesada en este producto natural, eh, escríbeme a curlimangmail.org. Eh, curlimandechimmer.com. Perdóname, ¿vale? Entonces te lo voy a dejar aquí abajo para que puedas eh, puedas decirme si te interesa. También puedes ir a mi Instagram y también decirme si te interesa este producto, ¿de acuerdo? Porque yo entonces podría ir, si tomo mucha gente, puedo gestionar para poder enviaros un manteca, un bote de manteca de karité, ¿de acuerdo? Y ya del mismo tamaño, crearía un, una, una forma de enviaros a todos el, el que me lo pidiera. Y ya hablaríamos de, de cómo queréis y tal, ¿vale? Pero sobre todo, mira, escribirme, escribirme, hablarme. De, de, si queréis de este producto, decírmelo, ¿vale? Recordar que tenemos un directo esta tarde a las 7:50 y 50 donde podéis hacer muchísimas preguntas y que voy a estar ahí para responderos. Y, eh, y que más también, también estoy en mi Instagram donde podéis contactarme 24 horas del día si estáis interesada en esta maravillosa Mateo Carité. O sea, es una pasada, ¿vale? Así que eh, un besito, nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros, mejor dicho, nos vemos esta noche a las 7:50. Suscribiros y nada, y besito. Yo os quiero y nada. Esto es mi homenaje a la Feria de Sevilla. Sevillanos, gente del sur, sois la caña de España. Chao.